Carlos Fonseca es de los muertos que nunca muere. Nicaragua entera conmemora 42 años, cuatro décadas de ese infinito paso a la inmortalidad del gran comandante Carlos Fonseca Amador fundador y padre del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN jefe de la revolución y novio de la patria roja y negra con el puño en alto, la juventud manifestó que siempre respaldando este gran proyecto de nación que impulsan el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Curillo para el bienestar de las familias nicaragüenses, seguirán retomando ese hermoso legado histórico de Carlos Fonseca. Mi nombre es Paula Marina Orozco. Bueno, soy una mujer... Ama de casa y a la vez tengo mi negocio. De, de él recuerdo, del de comandante. Carlos José Camado recuerdo cuando a él, cuando a él lo. Yo recuerdo cuando a él lo, lo.. Voy a decir cuando él andaba huyendo, porque a él lo perseguían horriblemente. Y él vivía en las montañas, en montañado y cuando venía hacia la ciudad él se transformaba para venir a la ciudad eso, yo, eso es lo que yo recuerdo de él las luchas que él hacía los grandes esfuerzos, sacrificios porque se formara la revolución y lo otro es de que él, él era el fundador del frente sanduíche. Y eso cuando nos, cuando nos dimos cuenta, o cuando yo me di cuenta, mejor dicho, porque mi padre no era. Pero sí, nosotros los jóvenes sí, cuando nos dimos cuenta fuimos teniendo, poniéndole oído, oído, oído, poniéndole amor, poniéndole atención a, a lo que él vivía. El hombre, Jaleita del Carmen Aragón Roa. Eh. Cuando hablamos de Carlos Fonseca, una de las mejores frases que ha revolucionado, revolucionado a todo el pueblo es Y enséñenle a leer Nicaragua fue conocida por el legado del comandante Carlos Fonseca Como fundador del Frente Sandinista Junto con otros hombres valiosos para nosotros Como el comandante Borges Martínez Quien tuve el privilegio de conocerlo personalmente y ser nuestro jefe superior. Ese, ese legado de Carlos Fonseca ha transformado en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo es eso? Sencillo. Aquellos hombres y mujeres que veníamos del 79, un poco joven, y que directos e indirectamente nos involucramos en el proceso revolucionario, porque veníamos... De una dictadura y el ser joven era un crimen donde se nos comenzó a adoctrinar con pensamientos de izquierda que Carlos Fonseca recopiló en el pensamiento de Sandino de la revolución de Zapata, de la revolución roja de Rusia y de otros movimientos de izquierda transformado en un pensamiento nicaragüense Enséñale a leer transformado en una cruzada nacional que nos dejó también héroes, pero también que permitió a Nicaragua saborear y darle la oportunidad al pueblo de abrirle la luz del conocimiento. Al depositarle una flor a Carlos, es como decirle aquí estamos. Cada día depositamos una flor a través de de las acciones que nosotros promovemos para esa, en primer lugar, llevar ese legado y, y decirle a nuestros niños, niñas, jóvenes, quién era Carlos Fonseca, quién era el comandante Tomás, quién era cada uno de nuestros héroes y cada uno de nosotros enamorados de la revolución. Todos nuestros héroes y mártires, que ofrendaron su vida para esta Nicaragua libre y luminosa, que hoy en día y con mucho amor, con mucha paz, estamos viviendo todos y todas los nicaragüenses en cada una de las restituciones de nuestro derecho que el comandante Daniel y la compañera Rosario, al frente de nuestro buen gobierno, hacen a nuestra población manifiesto a su frase célebre y también enséñales a leer. Y así vivir en esta Nicaragua bendita y siempre libre.